Es necesario verse dentro de otra piel, palpar el mundo desde otro prisma y descubrirse en corazones que te ven. Gente que mira sin las pupilas, gente que enseña lo importante, tirando para adelante, gente generando conexión. Gente que suma gente amable Llevan un diamante En el centro de su corazón Ser accesible es tener todos un lugar Dentro del mundo Frotar la lámpara de la diversidad Soñar futuro para ser libre hay que aprender a tropezar con uno mismo. La indiferencia ante la vida es algo así, como un abismo frente a uno mismo. Ser accesible es tener todos un lugar dentro del mundo Frotar la lámpara de la diversidad Soñar futuros Para ser libre hay que aprender a tropezar con uno mismo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 Es necesario verse dentro de otra piel